muy buenas tardes con todos los que nos acompañan en la sala del Zoom y en nuestra transmisión por Facebook a nombre de Mincetur, de ProInnovative y Promperú les damos la bienvenida a este segundo webinar informativo acerca del programa de apoyo a la internacionalización PAI en su tercera convocatoria que ofrece fondos desde 70 mil hasta 90 mil soles para iniciar eh, sus proyectos de exportación y eh, hacer sus envíos a los cinco continentes. Para hablarnos hoy día acerca de las bases y del proceso de postulación a este concurso, nos acompaña Milagros Giglino, y es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de pro -Innova. Bienvenida, Milagros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me comentan, por favor, si se está visualizando? Sí, se ve correcto. Perfecto. Como bien lo mencionó Vanessa, hemos eh, lanzado la tercera convocatoria del programa de apoyo a la internacionalización que es operada por Proinnovate. Y un poco para mencionarles quiénes somos, Proinnovate es el programa del Ministerio de la Producción que lo que busca es impulsar y consolidar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 de desarrollo productivo y emprendimiento. Y en esta oportunidad estamos ya hemos de la tercera convocatoria del programa de apoyo a la internacionalización este año 2023. Y de manera eh, rápida para mencionarles qué es el PAI. El PAI es el primer programa de cofinanciamiento no reembolsable de iniciativas de internacionalización que es impulsado por MINCETUR y es operado por Preinnovate son fondos concursables, eh, no reembolsables para el cofinanciamiento de proyectos de comercio exterior. Quiere decir que estos eh, fondos no se van a devolver posteriormente y este, eh, esta iniciativa se enmarca dentro del plan Estratégico Nacional Exportador 2025. Lo que se busca con esta iniciativa es cofinanciar aquellos proyectos de las MIPIMES peruanas que estén orientados a fortalecer, a promover y acelerar el, su proceso de internacionalización y está dirigido a empresas exportadoras o potenciales exportadoras, en especial de las MIPIMES, y que lo que buscan es concretar sus proyectos de internacionalización. En esta tercera convocatoria del PAI hemos aperturado dos modalidades. La modalidad uno, que es emprendimiento exportador, que está dirigido para aquellas empresas que no tengan experiencia exportadora pero que cuenten con un producto ya sea un bien o un servicio con un alto potencial de demanda en el exterior y también la modalidad 2 que es la de potenciamiento de las exportaciones que está dirigido hacia las empresas que no son exportadoras habituales pero que cuentan con cierta experiencia exportando y para hablarles a más detalle sobre cada una de estas modalidades en el caso de la modalidad uno, que es la de emprendimiento exportador. El objetivo es seleccionar a empresas o a personas naturales con negocio que no tienen experiencia exportando en bienes o servicios. Quiere decir que no hayan eh, realizado exportaciones hasta antes de, de la, la fecha de cierre de las postulaciones, pero que cuentan con un producto o un servicio con alto potencial exportador. Para fines de este concurso entendemos como alto potencial exportador a eh, aquel producto o servicio que tenga una propuesta de valor innovadora, que lo haga bastante atractivo para el mercado de destino, que presente o tenga ventajas competitivas frente a sus potenciales competidores y algo muy importante es que su internacionalización sea viable, ¿no? Eh, así también entendemos como mercado de destino al país al cual están interesados en realizar las exportaciones. Lo que se busca con la modalidad 1 emprendimiento exportador es apoyar a las empresas peruanas en el proceso de lograr exportar y de esa forma poder contribuir a mejorar su competitividad a minimizar sus riesgos y a optimizar sus capacidades y habilidades de gestión en proyectos de comercio exterior. El cofinanciamiento para esta modalidad es hasta 70.000 soles, lo cual va a corresponder al 90% del total del proyecto. El otro 10% deberá ponerlo la entidad solicitante como aporte monetario. En cuanto al flujo del concurso eh, del programa de apoyo a la internacionalización, se tenemos la parte de la postulación y de la ejecución. ¿no? En el proceso de postulación, lo que se va a dar es que la empresa tiene primero o la entidad solicitante primero tiene que presentar su propuesta vía el sistema, eh, el sistema este en línea de Proinnovate. Por ese medio, van a completar el formulario de postulación y van a enviar sus propuestas. Posteriormente, estas propuestas van a pasar por una etapa de acreditación legal, también va a haber una etapa de evaluación externa, una etapa de evaluación de libros contables, una etapa de ratificación que la va a realizar el Comité Técnico del PAE y se van a dar los resultados. Ese proceso lleva alrededor de 129 días y también ya está la etapa de la ejecución. En caso hayan sido eh, beneficiarios, entonces van a haber dos componentes que van a tener que realizar como parte del, eh, de la ejecución de sus proyectos. El componente 1 es la elaboración del plan de internacionalización y el componente 2 es la ejecución del plan de internacionalización, lo cual en total lleva alrededor de eh, 15 meses. Por otro lado, en cuanto a las alternativas de postulación, para la modalidad 1 pueden postular de manera individual como grupal. ¿no? En el caso de la alternativa grupal, como máximo, eh, per, bueno, estará conformado de tres a cinco entidades. Y eh, algo importante es que las entidades solicitantes de la alternativa grupal deberán presentar una promesa formal de consorcio, el cual lo pueden encontrar en el anexo 1, mencionando este compromiso del consorcio para ejecutar de manera grupal las actividades tanto del componente 1 como del componente 2. Así también, en caso se postulen de manera grupal, las entidades del, del consorcio deben designar a una entidad líder que va a ser una entidad que forme parte del consorcio y que sea aquella que va a ser responsable de la ejecución del proyecto y también de presentar los eh, informes técnicos financieros a ProInnovate en el marco del contrato de adjudicación de recursos no reembolsables y del manual operativo así también en cuanto a quienes pueden participar y cuáles son los requisitos para esta modalidad parte de los requisitos que se solicitan es que sean personas naturales con negocio o con personería jurídica que tengan como mínimo 18 meses desde el inicio de actividades hasta la fecha de del cierre de la postulación. Así también deben contar con ventas anuales desde 60 UITES hasta 2300 UITES, y es importante eh, señalar acá que estas ventas van a ser consideradas de los dos últimos años, eh, pueden ser de los dos últimos años fiscales previos a su postulación, o sea, quiere decir que pueden ser las ventas del 2022 o del 2021 y se va a considerar aquel año donde hayan tenido la mayor cantidad de ventas. ¿no? Eh, por otro lado, si bien es cierto, se pide que deben contar con estas ventas anuales, eh, también la empresa deberá declarar las ventas que ha tenido durante los cuatro últimos años fiscales. O sea, quiere decir del 2022, 21, 20, 19 y 18. Eh, así también la, en, la entidad solicitante no debe haber realizado exportaciones de bienes y o servicios hasta la presentación de las propuestas y debe contar con un producto, ya sea un bien o servicio con alto potencial de exportación. Así también. Deberán contar con una persona que esté vinculada a la empresa, que tenga conocimiento, su experiencia en actividades de comercio exterior. Y algo importante es que eh, deban haber completado o llenado el test exportador de PROM Perú con una antigüedad no mayor a tres meses, la misma que se solicita en el formato de postulación. Esto es importante porque hay empresas que si bien es cierto han completado su test exportador, pero si ya pasa... Eh, o si ya tiene una antigüedad mayor a tres meses, deberían volver a renovarlo, ¿no? Y para eso pueden escribir al correo de, de Rutex que les vamos a estar compartiendo por el chat del Zoom. Y también hay otros requisitos descritos en las bases del concurso que los invitamos a revisar. Por otro lado, en caso de las alternativas grupales, cada empresa que sea miembro del consorcio debe cumplir de manera individual con todas las condiciones generales de elegibilidad, tanto de los requisitos generales como de los espe eh, requisitos específicos que están mencionados en las bases del concurso. Y eh, si la participación de manera grupal es con una personería jurídica, deben presentar a la firma del contrato la copia literal de la partida o la ficha donde conste la inscripción de la constitución y vigencia de poder de la empresa que represente a los integrantes de la propuesta de internacionalización. Y hay otros requisitos también que están descritos en las bases del concurso. En cuanto al equipo técnico, el equipo técnico deberá estar conformado por al menos dos personas, siendo una de ellas el coordinador general del proyecto e, y otra de recurso humano de la entidad solicitante. En este caso, el coordinador general va a ser la persona responsable de la gestión del proyecto y también va a ser el responsable de la presentación ante Proinnovate de los informes técnicos y financieros. Por otro lado, el recurso humano de la entidad solicitante son um, aquellos que van a estar encargados directamente de las actividades del proyecto, ¿no?, este equipo técnico debe tener y evidenciar una relación laboral o contractual mínima de tres meses con la entidad previos al cierre de la presentación de las propuestas de manera consecutiva. Por otra parte, el proyecto también debe contar con un coordinador administrativo que va a ser aquella persona encargada de la rendición de los gastos del proyecto. Un miembro del equipo técnico, ya sea el coordinador general o el recurso o una persona, recurso humano de la, de la entidad solicitante puede asumir las funciones de coordinador administrativo. Algo también importante que mencionar en este punto es que el no puede ser menor al 20% del total del tiempo laboral dentro de la entidad solicitante. Esto eh, es con la finalidad de que pueda cubrirse al 100% las actividades del proyecto. Bien, en cuanto a la ejecución de la modalidad 1, como les mencioné, está eh, una vez que ustedes hayan sido beneficiarios, si ese es el caso, eh, el proyecto deberá, cumplirse en dos componentes. El componente uno primero es la elaboración del plan de internacionalización, el cual tiene una duración de hasta tres meses. En, esa, eh, en el componente uno, en esa etapa, se realizará o se elaborará el plan de negocios que es un plan eh, o el plan de internacionalización, que es un plan de negocios que es un plan especializado, que está orientado a un nicho en mercado internacional y que va a ser formulado a partir de la iniciativa de internacionalización con el cual ustedes han postulado y que ha sido ratificado y el cual se está cofinanciando en el marco del concurso PAI. Eh, y este va a contar con los objetivos, las estrategias, las actividades, los indicadores, presupuestos, contingencias, y también una calendarización. Y este proceso va a contar con el acompañamiento del tutor exportador, y esta, la participación del tutor exportador es obligatoria en esta etapa. Así también en el componente 2 se va a realizar la ejecución del plan de internacionalización, la cual tiene una duración de hasta 12 meses. Y en esta etapa se va a realizar la ejecución e implementación de este plan que va a estar a cargo del equipo técnico con la participación del tutor exportador y de manera opcional con la participación de un gestor comercial. En cuanto al cofinanciamiento para la modalidad 1, el cofinanciamiento con recursos del PAI es de hasta mil soles. En cuanto al componente 1, el aporte máximo es hasta mil soles. Esto corresponde al 90% del total del proyecto. El otro 10% eh, o este corresponde al 90% del total del componente 1. Eh, el otro 10% debe ponerlo como aporte monetario la entidad solicitante y la duración de ejecución del componente 1 es de hasta tres meses y en cuanto al componente 2 el aporte máximo de cofinanciamiento del PAI es hasta 49 mil soles esto representa el 90% del total del componente 2 el otro 10% deberá ponerlo la entidad solicitante como contrapartida monetaria y la duración es de hasta eh, 12 meses. Algo importante eh, que mencionar acá también es que los impuestos, eh, sí, los impuestos como por ejemplo IGB, gastos de desabonaje, entre otros, no pueden ser cubiertos con recursos eh, no reembolsables con cofinanciamiento del PAI, sino que deberán ser asumidos con la contrapartida monetaria de la entidad solicitante. En cuanto a los gastos elegibles, para el componente 1, ustedes pueden ver eh, que hay diversos gastos que pueden ser elegibles con los recursos que aporte el PAI, como la contratación del tutor exportador, la elaboración del plan internacionalización, el diseño estratégico y desarrollo del manual de identidad y piezas de comunicación visual, el registro de marca en el mercado de destino de las exportaciones, la certificación relacionada internacional, entre otros gastos que estén relacionados directamente con el desarrollo del componente 1 y que ustedes pueden ver a mayor detalle en las bases del concurso. Así también en cuanto al componente dos, de igual forma parte de los gastos elegibles son la contratación del tutor exportador, la contratación del gestor comercial, la participación en actividades de promoción comercial que estén definidos en el plan de internacionalización como por ejemplo misiones, ferias, eventos u otros pero eh, con la excepción de ser expositor en ferias comerciales en el exterior. También hay eh, certificaciones relacionadas al comercio internacional, envíos de muestras sin valor comercial, entre otros gastos que también estén directamente eh, relacionadas con el desarrollo del componente 2. Y en cuanto a la modalidad 2, potenciamiento de las exportaciones, esta modalidad tiene como objetivo poder seleccionar a aquellas empresas o personas naturales con negocios que no son exportadores regulares, pero que han registrado por lo menos una exportación. Lo que se busca es incrementar sus exportaciones y convertir a estas entidades en exportadoras regulares. El cofinanciamiento para esta modalidad es hasta 90 mil soles y esto corresponde al 90% total del proyecto. El otro 10% debe ser asumido por la entidad solicitante como aporte monetario. El flujo del concurso es de igual manera como la modalidad 1, habrá un proceso de postulación y un proceso de ejecución, y en la ejecución también este constará de dos etapas, que es la del componente 1, que es la elaboración del plan de internacionalización, y la del componente 2, que es la ejecución del plan de internacionalización. En cuanto a las alternativas de postulación, se puede postular a esta modalidad 2 de manera individual o de manera grupal. Y en el caso de manera grupal, también podrán postular de 3 a 5 entidades. Eh, y de igual forma, en el caso de que postulen de manera grupal, estas entidades deben presentar una promesa formal de consorcio que pueden visualizar en el anexo 1, donde van a mencionar el compromiso del consorcio para que de manera grupal ejecuten las actividades tanto del componente 1 y del componente 2 del PAI. Así también, eh, para efecto de la alternativa grupal, el consorcio, las entidades del el consorcio, deben designar a una entidad líder que sea miembro del consorcio y que sea la responsable de la ejecución del proyecto y de presentar a Proinnovate los informes técnicos financieros en el marco del contrato de recursos no reembolsables y del manual operativo. En cuanto a los participantes y requisitos de esta modalidad 2, primero es que pueden postular personas naturales con negocios o con personería jurídica con mínimo 18 meses desde el inicio de actividades hasta la fecha de cierre de postulación y que hayan registrado exportaciones cuando menos un año. Pero si es el, en el caso, por ejemplo, de las empresas de sector servicios, la antigüedad mínima exigida que se está pidiendo eh, será de un año de inicio de actividades y que hayan registrado una exportación como mínimo. Y estos deben cumplirse ante la fecha de postulación. Por otro lado, también deberán contar con ventas anuales de 60 UIT hasta 2,300 UIT y se va a considerar eh, los dos eh, últimos años fiscales, ya sea en el año en el que haya tenido la mayor cantidad de ventas, ya sea en el año 2022 o en el año 2021 y de igual forma como en la anterior modalidad también deberán declarar las ventas de los últimos cuatro años eh, fiscales previos a la postulación. Por otro lado, estas empresas o estas entidades solicitantes no deben contar con más de cuatro años de exportaciones acumuladas entre los años 2017 al 2022, ¿no? Eh, así también no deben contar con más de tres años de exportaciones consecutivas al mercado elegido. O sea, quiere decir que si ustedes han venido exportando al mercado alemán por más de tres años de eh, exportación, más de tres años de exportaciones de ese mercado, no pueden eh, o no sería elegible que ustedes seleccionen como, como mercado de destino al mercado alemán, no tendría que ser otro mercado. Así, de igual forma, eh, deben contar con una persona que esté vinculada a la empresa, que tenga conocimientos y experiencia en actividades de comercio exterior y deben completar debidamente el, el test eh, exportador de PROMPEU con una antigüedad no mayor a tres meses, la misma, eh, que, en la misma que se va a solicitar en el formato de postulación. De igual forma, como... En la modalidad anterior, la recomendación sería que ustedes puedan verificar si efectivamente eh, cuentan con este test exportador actualizado y si no, la recomendación es que lo actualicen solicitándolo al correo de RUTEX. Y también hay otros requisitos generales y específicos que están en las bases integradas del concurso, los cuales les invitamos a revisar. Para la alternativa grupal, cada una de las empresas, todas las condiciones generales de elegibilidad, así como los requisitos generales y específicos mencionados en las bases integradas del concurso. Y hay otros requisitos también descritos en las bases que ustedes pueden eh, revisar. En cuanto al equipo técnico, el equipo técnico también deberá estar conformado por al menos dos personas. Una de ellas el coordinador general y la otra puede ser de recurso humano de la entidad solicitante. Como mínimo les pedimos dos personas, pero puede estar formado por, por más. Eh, por más personas. ¿no? El coordinador general, también como en la modalidad anterior, va a ser el responsable de la gestión del proyecto y de la presentación de los informes técnicos y financieros ante Proinovate. El recurso humano de la entidad solicitante va a ser este recurso humano que se encargará de las actividades del proyecto de, que está mencionado en su, en su plan. Así también, este equipo técnico debe tener y evidenciar una relación laboral o contractual mínima de tres meses previos al cierre de presentación de propuestas de manera consecutiva en la entidad solicitante. Eh, por otro lado, de igual forma, el tiempo de dedicación del equipo no puede ser menos al 20% del total del tiempo laboral dentro de la entidad solicitante. ¿no? Eh, por otra parte también... Es importante que una persona del equipo técnico cuente con eh, conocimientos y experiencia en comercio exterior y deseable también con experiencia y conocimientos en ventas y en marketing. Por otro lado, también deberán contar con un coordinador administrativo que va a ser la persona encargada de la rendición de los gastos del proyecto y por eh, uno de los miembros del equipo técnico, ya sea el coordinador general o también alguien de recursos humanos de la entidad solicitante, puede asumir las funciones de este coordinador administrativo. La ejecución eh, de igual forma eh, consta de dos etapas, del componente 1 y el componente 2. En el componente 1 se realizará la elaboración del plan de internacionalización, el cual tiene una duración de hasta tres meses. Aquí también se va... A, a elaborar este plan de negocios especializado y este, eh, este componente uno va a contar con el acompañamiento del tutor exportador y por otro lado también está el componente dos que ya es la ejecución del plan de internacionalización. Este, es, digamos que esta ejecución tiene una duración de hasta 12 meses y aquí se va a implementar el plan que se desarrolló en el componente o que se elaboró en el componente uno. ¿No? Y este, eh, esta ejecución va a estar a cargo del equipo técnico y va a contar con el apoyo y la participación del tutor exportador y también del gestor comercial. El gestor comercial va a ser aquella persona que se va a encontrar en el país de destino y eh, quien va a brindar sus servicios a la empresa en ese mercado. En cuanto al cofinanciamiento y aportes. El potenciamiento, eh, bueno, la modalidad de potenciamiento de las exportaciones, el cofinanciamiento del PAI, el aporte máximo es de mil soles. En cuanto al componente 1, el aporte máximo es de hasta mil soles. Esto representa el 90% del total del componente 1, el otro 10% debe ponerlo como contrapartida monetaria, como mínimo eh, la entidad solicitante. Y para el componente 2, el aporte máximo con financiamiento del PAI es de 64 mil soles. También esto corresponde al 90% del total del componente 2. Y el otro 10% deberá ponerlo la entidad solicitante con aporte monetario. De igual forma, eh, aquí también hay gastos elegibles tanto para el componente 1 como para el componente 2. Como lo pueden visualizar acá, también está la contratación del tutor exportador, la elaboración del plan de internacionalización, las certificaciones relacionadas al comercio internacional, la prospección de mercado, entre otros, que estén relacionados directamente con el desarrollo del componente 1. Y en cuanto a los gastos elegibles para el componente 2, estará la contratación del tutor exportador, la contratación del gestor comercial, las eh, participaciones en actividades de promoción comercial que se definirán en el plan de internacionalización, entre otros, como pueden observar acá eh, y que estén relacionados directamente con el desarrollo del componente 2 y que pueden ver con mayor detalle en las bases del concurso. Algo importante eh, para esta modalidad también que son gastos elegibles los eh, impuestos, no? Eso deberá eh, ser cubierto con el aporte monetario que dará la entidad solicitante. Y en cuanto al calendario de esta tercera convocatoria, ya bueno, se ha realizado ya la publicación de las bases integradas, que fue el 19 de abril de este año, y se han aperturado la recepción de iniciativas de internacionalización, que van desde el 20 de abril y cierran el 19 de mayo de este año a la 1 de la tarde. Por eso es importante que o la recomendación también está en que no esperen hasta el último día, sino que puedan ir, eh, que puedan registrarse en el sistema en línea de preinnovate y que puedan ir completando de manera paulatina su postulación de tal forma que puedan llegar a la fecha eh, o que puedan llegar a la de mayo. Y la publicación de los resultados finales es el 11 de agosto de este año. La presentación de las propuestas se realizarán a través del sistema en línea de ProInnovate. Eh, ustedes pueden ingresar a este link que es https httpsingenius.proinnovate.gov.p como lo pueden visualizar acá. Ustedes eh, crean su usuario y van a completar el formulario de postulación del PAI, para el concurso del PAI, donde se les va a, bueno, de este formulario de postulación tiene cuatro secciones y cada una de las secciones tiene sus respectivas preguntas, ¿no? La sección A eh, son preguntas acerca de los datos generales del proyecto, el, la sección B son preguntas sobre el perfil de la empresa, eh, la sección C es la información general sobre la intervención y la sección D es una sección de presupuesto. Eh, vamos Bueno, nosotros también vamos a tener talleres sobre cómo postular al PAI, en donde se les va a explicar el formulario de postulación que se, eh, se visualiza en el sistema en línea de Proinnovate, para que ustedes también puedan tener una... Eh, si es que tienen consultas o dudas, puedan realizarlo por ese medio, ¿no? En este, en este taller. Y si tienen cualquier consulta o duda adicional sobre las bases del concurso, pueden escribirnos a consultas que por ese medio vamos a estar atendiéndolos. Y también los invitamos a ver más información sobre el concurso en www.pai.pe, que ahí ustedes van a poder encontrar las bases integradas de cada una de las modalidades también las preguntas, eh, algunas preguntas frecuentes que nos han realizado y el cronograma de actividades, tanto de los talleres de postulación que vamos a realizar. Con eso eh, finalizaría y si es que tienen consultas, procedería a su atención. Gracias. Gracias, Milagros, por la presentación y como lo has adelantado efectivamente desde la próxima semana, comenzamos con los talleres de postulación en el que dedicamos la sesión completa a explicar qué información va en cada campo del formulario eh, que se ingresa en el sistema en línea de PROINNOVAT. En el chat hemos colocado el cronograma de esos talleres con los respectivos enlaces para que puedan inscribirse desde ya. El primer taller es este martes a las 4 de la tarde. Y vamos con la primera pregunta. Eh, nos refieren que es bueno, el caso de un operador de servicios de exportación en turismo de reuniones. Eh, quieren saber si eh, pueden postular a la modalidad 2 de potenciamiento de las exportaciones. Y cuánto UIT tendrían que tener, no sé, no preciso. Sí, en el caso de la, de la modalidad 2, igual la información que nos está dando la persona que realiza es una eh, información bastante acotada, pero para la modalidad 2 pueden postular personas naturales con negocio o personas jurídicas que eh, ya sea de, eh, de bienes y o de servicios, ¿no? que al menos hayan realizado, eh, si es servicios, que al menos tengan una exportación. En algo importante también que mencionaron es cuánto de UIT debo tener de ventas. Como les mencioné, tienen que tener o deben contar con ventas anuales de 60 UIT hasta 2300 UIT y se debe considerar aquel año con mayor monto de ventas ya sea del 2022 o del 2021. Muy bien. La siguiente consulta es si pueden postular a la modalidad 1 eh, una empresa peruana que exporta arte digital. Eh. En el caso de que esta empresa, entiendo de servicios, ya haya realizado exportaciones, no sería elegible para la modalidad 1 porque para la modalidad 1 está dirigida a empresas que han realizado exportaciones hasta la fecha de la presentación de las propuestas, ya sea en productos y o en servicios. Muy bien, la siguiente consulta es... Si una persona natural con negocio no supera eh, las UITs en ventas, ¿quedarían descalificadas? Si es que no superan las UITs. o sea, lo sí, que. El mínimo de ventas. No, lo que se pide es que cuenten con ventas desde 60 UIT hasta 2300 UITs. Ese es el, el rango. Quiere decir que si con de 60 UITs no serían elegibles y si sobrepasan los 2.300 UITs tampoco serían elegibles, ¿no? Quiere, entonces, ante eso, si es que la empresa no ha superado los 2.300 UITs, estaría dentro del rango de ventas anuales que se pide. Eh, precisamente sobre la modalidad 1 nos piden, por favor, que puedas eh, en repetir la parte de los participantes, quienes califican para la modalidad 1. Sí, bueno, para la modalidad 1, eh, cada una de las modalidades tienen tanto requisitos generales como requisitos específicos, que están a mucho mayor detalle en las bases del concurso. Pero de manera general podría comentarles eh, por un lado que pueden postular personas naturales o personas jurídicas que no hayan realizado exportaciones, ya sea en bienes o servicios, pero que tengan un producto con alto potencial exportador. Así también las personas naturales con negocio o personería jurídica tienen que contar con un mínimo de 18 meses desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha del cierre de postulación. Tienen que contar con ventas anuales desde 60 UITs hasta 2,300 UITs. Y para eso, como les comento, se va a considerar aquel año con mayor monto de ventas de los dos últimos años fiscales previos a la postulación. O sea, estamos en el 2023, los dos últimos años fiscales Milagros, creo que no. Ya has contestado. Si puedes volver a la relación? parte eh, Sí, ¿me escuchan mejor ahora? Ahora sí. Ya, excelente. Les comentaba, no sé hasta qué parte me habrán escuchado, pero en todo caso vuelvo a mencionarles sobre algunos de los requisitos para la modalidad 1. Les mencionaba que... Eh, pueden postular personas naturales con negocio o con personería jurídica que tengan como mínimo 18 meses desde el de inicio de actividades desde la fecha eh, bueno 18 meses desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha del cierre de postulación así también tienen que contar con ventas anuales desde 60 uites hasta 2.300 uites y se va a considerar aquel año eh, donde hayan realizado o donde hayan tenido su mayor monto de ventas de los dos últimos años fiscales previos a la postulación les decía que este año eh, de la postulación es 2023, los dos años fiscales previos serían 2022 o 2021 por eso se consideraría las ventas eh, don, del año en donde haya sido mayor ¿no? por otro lado es importante que tengan presente que la entidad solicitante no debe haber realizado exportaciones de bienes y servicios hasta la presentación de las propuestas. ¿no? Y esto eh, se va, digamos que se va a verificar con las exportaciones DAM que, eh, que Mincetur facilita a Proinnovate o ha facilitado a Proinnovate, donde se encontrará la lista de exportaciones con la única, última información disponible antes de la presentación de las propuestas. Eh, así también deben contar con un producto, ya sea un bien o un servicio, que tenga un alto potencial de exportación. Eh, bueno, y también deben haber computado debidamente su texto su test exportador de PROM Perú, el cual, y esto es importante, no debe eh, contar con una antigüedad mayor a tres meses. no. Por esa razón, si es que ustedes han realizado ya hace varios meses su test exportador, la recomendación es que ustedes deben renovarlo. Eh, eso por un, por un lado, esos serían como que los requisitos eh, parte de los requisitos que se solicitan para esta modalidad, hay otros requisitos más, tanto generales y específicos los cuales pueden ustedes revisar a mayor detalle en las bases integradas del concurso para esta modalidad Gracias Milagros por la precisión y la siguiente pregunta es si es el coordinador general puede ser personal de la misma empresa Sí, lo que se pide es que el equipo técnico ¿no? y que va a estar conformado también por el coordinador general debe contar eh, o debe tener y evidenciar una relación laboral o contractual mínima de tres meses previos al cierre de presentación de propuestas con la entidad solicitante. ¿no? Entonces sí debe tener eh, un vínculo, una relación laboral o contractual. Eh, bueno, la siguiente pregunta era precisamente acerca del test exportador que tenían uno del año pasado, pero ya, bueno, ya explicase que no debe haber, eh, no tiene que haber transcurrido más de tres meses, ¿no? entonces tendrían que sí volver a, a realizarlo. ¿no? Eh, la siguiente pregunta es el caso de, un, eh, de una empresa que está participando en otro concurso de ProInovate aún no han eh, ganado este concurso y quieren saber si pueden postular al PI sí, en ese caso eh, es importante que ustedes sepan de o bueno que también estén las bases del concurso que eh, a efectos de poder garantizar eh, la ejecución digamos que eficiente y eficaz y financiera de los recursos que se está brindando la entidad solicitante no debe contar con dos contratos a la par de Proinnovate. ¿Qué quiere decir? Que si ya cuenta con un contrato de recursos no reembolsables que está en ejecución con Proinnovate no podría postular al PAE. no Y si bien es cierto, la persona está comentando que no está, eh, que no tiene contrato con, con Proinnovate aún, puede postular al PAI, pero hay que tener en cuenta que si en caso postulase al otro concurso y llegase a ser beneficiario de ambos, no podría, eh, no podría digamos, que firmar ambos eh, contratos de recursos no reembolsables con Proinnovate. ¿no? Tendría solamente que ejecutar uno de ellos. De acuerdo, vamos con la siguiente consulta. Eh, igual, bueno, es el caso de un postulante a, a Startup Perú 9G ¿no? y también querían saber si podían postular a la modalidad 2. Bueno, es la, la misma respuesta que ya ha brindado Milagros. Eh, igual el caso de un proyecto de innovación. Y eh, acá hay otro. Dice, si el, hace tres años gané el concurso Turismo Emprende como persona natural, ¿puedo presentarme al PAI como persona jurídica? En este caso, las bases no limitan la participación de las entidades que hayan sido beneficiarios de otros concursos. Eh, como por ejemplo los de Turismo Emprende, eh, hay que tener en cuenta nada más algo importante, es que se pide que la entidad solicitante no haya o no debe haber realizado en los últimos cinco años una, una inadecuada gestión de un proyecto culminado o en ejecución que conlleve la sanción o la solicitud de devolución de los recursos otorgados administrativos otra vez con de financiamiento tendría. Podrías por favor repetir la, la respuesta. Sí, no sé si me escuchan mejor ahora. Sí, ahora sí. Ah, lo que les, les comentaba es que las bases del concurso no limitan la postulación de eh, aquellas entidades que hayan recibido eh, financiamiento con otras fuentes del Estado, no como es en ese caso el concurso que menciona, pero hay algo importante, en el numeral 17, literal F, de las bases del concurso se menciona que la entidad no debe haber realizado eh, no debe haber realizado en los últimos cinco años una inadecuada gestión de un proyecto culminado o que esté en ejecución que conlleve a una sanción o a la solicitud de devolución de los recursos otorgados administrados con fuentes de financiamiento con fondos del Estado. Quiere decir que si ha eh, o la recomendación sería que si ha sido beneficiario de este de este concurso. Eh, que verifique que efectivamente no haya realizado una inadecuada gestión de los recursos del concurso, ¿no? Uh -huh. Si no, no sería elegible. Pero eh, no, no, el concurso no limita la participación de otros, eh, de otros, si han sido beneficiarios con otros fondos del Estado. Listo, de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Dicen si en el DAM aún no aparece nuestra exportación realizada en marzo y declarada en abril de este año, ¿podemos postular? Entiendo que la, la consulta es para la modalidad 2 eh, del concurso, pero hay que tener en cuenta que para la modalidad 2 se solicita que la o sea, que las empresas tengan o las personas naturales con negocio tengan como mínimo 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha de cierre de postulación y que hayan registrado exportaciones cuando menos un año. ¿no? Esto es importante. Y si en caso, o sea, deben contar con exportaciones como mínimo de un año. Y en caso sean empresas del sector servicios, la antigüedad eh, mínima que se pide es de un año de inicio de actividades y que hayan registrado una exportación como mínimo. O sea que si en este caso la empresa ha realizado una exportación, deberá tener el sustento o la... Eh, o, bueno, estas empresas presentan su declaración jurada de exportaciones, ¿no? y eso es lo que deberán presentar. Eh, Eh, esto lo pueden ustedes encontrar. Si sí, esta declaración jurada la, eh, la, digamos que la adjuntarán en formato PDF, ¿no? Son, es la declaración jurada sobre las exportaciones de los servicios presentados en la postulación. Ok. La siguiente pregunta. Es si el UIT mínimo para la modalidad 1, que es de 60 UITs, es anual o es la suma de los dos últimos años. Las ventas que se piden son anuales, ya sea eh, en el año 2022 o en el año 2021, pero la venta es anual. Para que se considere haber realizado una exportación de servicio, ¿la empresa debe figurar necesariamente inscrita en su NAT o exportador de servicios? Sí, deberán verificar, eh, se deberá verificar que es una empresa de servicios, ¿no? Es la forma eh, que se tiene para verificar eso. ¿Para el concurso se ingresa solo con un producto o todos los productos de la empresa? Para efectos del concurso deben postular con un producto, pero la información que se les pida cuando ustedes verifiquen el campo, eh, cuando se les pida información de la empresa en el formulario de postulación, eh, deberán detallar todos los productos de la empresa con los que cuenta, pero para postular, deben postular solo con un producto o un servicio. Muy bien, la siguiente pregunta es el caso eh, del rubro de artesanía que tiene diferentes líneas, Entonces somos asociaciones, podríamos participar en el concurso. Sí, en este caso, eh, si es una asociación, eh, deben ser asociaciones civiles que tengan fines de carácter productivo. ¿no? Y en este caso pueden eh, postular, como les mencioné, de manera o como alternativa grupal. Ok, de acuerdo. La siguiente pregunta, eh, bueno, es una repregunta acerca del, eh, de una consulta anterior respecto al negocio de arte digital. Eh, nos especifican que ellos no han vendido aún ningún producto, pues están en construcción. Eh, lo que básicamente vamos a vender es arte en digital y servicios de diseño que se imprimen físicamente en el país destino. No hay un proceso convencional de exportación. En este caso, podrían postular? Si no han realizado exportaciones, eh, por esa parte, para ese requisito serían elegibles, pero hay que tener en cuenta que hay otros requisitos generales y específicos, como bien mencioné, como uno de ellos es, por ejemplo, el mínimo que debe tener la empresa de inicio de actividades. ¿no? Entonces, la recomendación sería que ustedes puedan revisar las bases del concurso para que ustedes puedan eh, verificar si efectivamente son elegibles o no elegibles. Pero respecto a, a específicamente ese requisito, digamos que estarían cumpliendo, ¿no? no haber realizado exportaciones de bienes y servicios hasta antes de la postulación de las propuestas. La siguiente pregunta. Dice, la cooperativa donde laboro ha tenido una exportación libre, sin embargo, el rubro comercial es la comercialización de café. ¿Se considera a esa exportación de jengibre, a pesar que no es el rubro principal, como una exportación ya hecha? Si es así, eh, ya no calificaría para la modalidad 2, sino a la modalidad 2. Vane, disculpa, se entrecortó eh, un poco, pero entiendo, a ver, en, porque acá estoy... ¿Puedo formular de nuevo la pregunta? Sí, por favor. La cooperativa donde laboro ha tenido una exportación de jengibre sin embargo el rubro comercial es la comercialización de café se considera a esa exportación de jengibre a pesar que no es su rubro principal como una exportación ya hecha si es así ya no calificaría para la modalidad 1 sino a la modalidad 2 y sí, si bien es cierto eh, la exportación de jengibre no es el rubro comercial de la cooperativa, ya han realizado exportaciones y es la exportación de jengibre. Entonces, no serían elegibles para la modalidad 1. Y en caso de la modalidad 2, deberán eh, verificar efectivamente que cuenten con los requisitos de elegibilidad para esta modalidad. ¿no? Eh, porque lo que se pide es que para lo que son, no es empresas de servicios, sino para empresas de bienes que al menos hayan contado con un año de exportaciones. Entonces deberían verificar que cumplan con este requisito. Muy bien, la siguiente pregunta es sobre el formulario. ¿Cuál es la estructura recomendada para la presentación del proyecto? ¿Se adjunta un documento o todo es llenado en el formulario? Sí, todas las preguntas que ustedes van a responder es a través del formulario de postulación del concurso. Entonces, eh, lo, se está entrecortando el, nuevamente el, milagros el, hacer cuando explicaba el, el, lo de la cuenta. El, el, el, crear una cuenta. En, tiene que ser a través del sistema en línea de Proinnovate y a través de este sistema en línea ustedes van a completar un formulario de postulación eh, de manera online. ¿no? no es que ustedes vayan a, a presentar otro tipo de información eh, adicional, sino que todo es se complete en ese formulario y en ese formulario también se les va a pedir que se suban los anexos que están mencionados en eh, las bases perdón en los anexos de las bases del concurso como por ejemplo las el modelo del currículum vitae hay declaraciones eh, juradas entre otros que es, eh, se van a mencionar en el formulario de postulación ¿No? por eso la recomendación es que ustedes creen su usuario y puedan empezar a visualizar las secciones del formulario y con esas secciones si tienen alguna consulta en el taller de postulación que vamos a estar realizando ustedes pueden pues, realizar la consulta o también nos pueden escribir al correo de consultas arroba pay y por ese medio también les vamos a estar respondiendo Gracias Milagros, la siguiente pregunta es ¿El reporte crediticio debe ser de la empresa o del representante legal? Eh, si están eh, postulando como empresa, debe ser de la empresa. Entiendo que están haciendo la consulta por el reporte de la SBS, ¿cierto? Eh, sí, es de la empresa. Uh -huh. O de la entidad solicitante en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Las ventas anuales desde 60 OIT se considera desde la fecha de creación de la empresa? O sí, son como le dice, ventas anuales no, de los dos últimos años fiscales, ya sean las ventas anuales del 2022 o las ventas anuales del 2021. Soy del sector textil, tengo cinco años en actividad y cumplo con el mínimo de 60 UIT y aún no he exportado. Eh, ¿Podría participar? Sí, en ese caso tendría eh, que revisar los requisitos generales específicos para ver si cumple con los otros eh, con los otros requisitos que están pidiendo en las bases del concurso, ¿no? Y si es que no ha realizado exportaciones antes a ningún mercado del producto que usted, eh, que usted fabrica, ¿no? Manufactura. ¿Cómo hago para realizar un nuevo test del exportador? Deben comunicarse con eh, Rutex. Podemos brindarle el correo de Rutex, que es ahora... Ahora se los paso. Esto también está mencionado en las bases del concurso. Eh, primero deben ingresar a rutex.promperu.gov.pe, registran sus datos, eligen el test exportador, completan y completan su test exportador. Eso es en el caso de que no lo hayan completado. Y en el caso de que lo quieran actualizar, deben escribir a rutex.promperu.gob.pe solicitando esto. Vamos a colocar, justo a pedido de, también de los asistentes, este enlace de PROMPERU. Ya lo pueden ver ahí. Ya eh, ah, pueden acceder. Ok, precisamente sobre este test, eh, la siguiente... Podemos, con... sí, podemos colocar el link y el correo. ¿Me escuchas, Milagros? Sí, bueno. ya. La siguiente consulta precisamente también era si este, eh, este test lo tienen que llenar las empresas de todos los sectores, de todos los rubros, o es solamente requisito para algunos sectores. ¿no? Es pues La siguiente consulta. No, todas eh, son requisitos general de elegibilidad. Deben completarlo todas las empresas o bueno, todas las entidades eh, que vayan a postular este concurso. Ok, y tenemos también otras consultas. Eh, quieren saber si para la modalidad 2 es necesario estar inscrito en el registro de exportadores. Eh, las bases no, no este, limitan o no mencionan que deben estar re, inscritos en el registro de exportadores. Eh, pero sí, eh, sí deben mostrar o tienen que tener, digamos, que la evidencia de que hayan realizado las exportaciones, ya sean sus exportaciones DAM o las exportaciones que hayan realizado por exporta fácil, vía courier o entre otros. Muy bien. Vamos a ver si tenemos... Otras consultas, nos preguntan por los talleres. Esto ya también hemos colocado el enlace donde está todo el cronograma de los cuatro talleres que, que vamos a dictar. Tener en cuenta que eh, va a haber también dos talleres exclusivos para aquellas empresas que ya se han inscrito en el sistema en línea de Proinnovate y para participar precisamente eh, deben ingresar el código de postulación que arroja el sistema. entonces este, este taller va a ser eh, exclusivo para los postulantes al PAI. ¿no? Vamos con la última pregunta. Eh, nos dicen si al finalizar la exclusión del proyecto de la modalidad 1, se tiene que realizar una exportación o se puede consolidar las bases para exportar. ¿Me podrías repetir por favor la pregunta, Vane? Sí. Quieren saber si al finalizar la ejecución del proyecto en la modalidad 1 se debe realizar la exportación o se consolidan o se sientan las bases para empezar a exportar. Ah, ok. En el caso, eh, en caso de que ustedes sean beneficiarios de la modalidad 1, lo primero que ustedes deben hacer, recuerden que son dos componentes. El primer componente es la elaboración del plan de internacionalización. Eh, en este plan se va a realizar, um, digamos que este es como el plan de negocios especializados, donde se van a realizar todas las actividades que son requeridas para la empresa para poder exportar. Y en la etapa 2 se va a empezar a ejecutar ese plan que se realizó en la modalidad 1 No quiere decir que al finalizar la... Perdón, el componente 1. No quiere decir que eh, al finalizar el plan de internacionalización ya van a empezar a exportar. No, sino que lo que se va a hacer primero es elaborar un plan y después en el componente 2 ejecutar ese plan. ¿no? Para que posteriormente la empresa ya pueda empezar eh, a exportar. Laura, nos piden por favor eh, que puedas eh, repetir. Uh, acerca del caso de esta empresa que eh, realizó su exportación en marzo y lo ha declarado en abril de este año. ¿En qué modalidad debería postular? Si es que ya ha realizado exportaciones, no sería elegible para la modalidad 1 del concurso. Eh, hay que tener en cuenta eso, porque para la modalidad 1 de concurso se pide que no hayan realizado eh, exportaciones previos a la fecha de postulación. Recordemos que la fecha de postulación es en mayo. ¿no? Eh, y por otro lado, para el caso de la modalidad 2, si son una empresa de bienes, por ejemplo, no serían elegibles si es que al menos no tienen un año de exportaciones como mínimo y si es que es una empresa del sector servicios se pide que sea al menos una exportación, ¿no? Entonces eh, no la, bueno la persona no menciona si su empresa es de servicios o no, pero en caso de que sea de servicios puede eh, digamos que adjuntar esta declaración de las exportaciones que ha realizado. Entonces, si no es del sector servicios, entonces no estaría cumpliendo con el requisito de elegibilidad donde se solicita que, como mínimo, tenga un año de exportaciones. De todas formas, eh, para la persona que hizo la consulta, si, de todas, eh, si tiene más dudas sobre este punto, le invitaría a que puedan escribirnos el correo de consultas arroba con el mayor detalle sobre exactamente eh, cuál es la otra duda que tuviese si fuera el caso uh -huh. gracias milagros y también te pido por favor que puedas repetir el mail eh, para consultas acerca del test exportador para también colocarlo en el chat del zoom Sí, el correo es sí, el correo es, es rutex, arroba, promperu .gob. Punto P. Ok, ya lo hemos puesto también en el chat y vamos con la última pregunta de este segundo webinar del PAI. Nos dicen, somos una empresa que realiza servicios de consultoría e implementación de tiendas físicas que está interesada en la internacionalización y exportación de solo nuestros servicios de consultoría. Anteriormente hemos exportado una sola vez bienes para un local comercial más no el servicio. En base a esto, la pregunta es si postularíamos a la modalidad 1 o a la modalidad 2. Sí, como bien les mencioné, eh, para la modalidad 1, lo que se pide es que la entidad solicitante, ya sea una persona natural con negocio o una persona jurídica, no haya realizado exportaciones. ¿no? Si es que esta empresa ya ha realizado exportaciones, no sería elegible, así sea eh, de otro tipo de producto, ¿no? Y por otro lado, para el caso de la modalidad 2, como lo mencioné en la anterior eh, respuesta, eh, si son del sector servicios, para la modalidad se pide a que al menos hayan realizado una exportación, ¿no? Eh, así que podrían, digamos que podrían verificar ese punto, o sea primero si es que como bien lo mencionan el servicio si es que han realizado al menos una exportación estarían cumpliendo con ese requisito de elegibilidad pero tendrían que verificar que efectivamente cuenten con el resto de requisitos para la modalidad 2. muy bien gracias Milagro. ya con esta pregunta hemos terminado ese segundo webinar informativo del pai el video está alojado en la transmisión en vivo que hemos hecho por facebook entonces si ingresan desde este momento ya pueden pero también los haremos llegar a sus correos electrónicos que inscribieron eh, para participar en este web. Y también quiero recordarles que está en el chat las fechas y los enlaces para inscribirse a los talleres de postulación del PAI, que sí, son virtuales entonces las cuatro fechas ya están en este cronograma, pueden inscribirse desde ahora y la fecha eh, del plazo máximo para postular es el 19 de mayo a la una de la tarde. Y también ya el último anuncio es que eh, ya también estamos dejando los enlaces directos para las bases tanto de la modalidad 1 como de la modalidad 2. Entonces los esperamos en nuestros talleres de postulación desde este martes 9. Gracias Milagros nuevamente por la presentación y nos estamos viendo en otro evento del PAI. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.